Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí, a ver qué se Aquí se reacciona junto a la gran Uy, me sé bien, junto a la gran Camila Díaz. Ah, no, mi Y yo lo vi bien maestro. ¿Cómo está prima? Bienvenida una vez más. Por favor, <ríe> siempre unos aplausos para Camila Díaz. Muchas gracias. Gracias tremendas por volver a estar acá en este tremendo espacio de Coquerenet.seglo. ¿Cómo está mi querido primo Patricio Alexis Díaz? Muy bien, prima. Hoy tenemos una gran reacción. ¿Sí? ¿Y de qué se trata la reacción del día de hoy? Mire, lea ahí abajo... <risa> Yo en mi casa parlante. ¿Usted en casa parlante? ¿Cuándo fue a casa parlante? cuéntenos. No lo recuerdo. Ach, no lo recuerdo ese recuerdo. Han pasado 84 años de ese. De ese... No pues prima. Este es el 30 de abril del 2021, el casa parlante de la gran Cami, cantante nacional que vamos a ver el día de hoy. Aquí hay tres canciones en, esta, en este video donde ella va a después plegar pero absolutamente todo su talento vocal. ¿Está preparada Prima? ¿Vamos a proyectar en pantalla primero? Completamente preparada para ver a la tocada. ¿A su artista Cam? favorita? ¿A su artista favorita, Cam? ¿A su homónima? ¿A, es <risa> a su homónima. Vamos a verla desde ahora. ¡Chao! tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata tarata ya que estoy, ya que estoy, dile, dile. Toda la vida, ya que estoy y no me iré. Eh, de tu vida, que vengan, que vengan de uno. Con esta canción yo le estoy por el Lírico ¿Por qué camino dijo el popó? Yo le doy por el. Claro. No sabemos no nada. No, no, no. <risa> Bueno, pero claramente esta canción eh, igual es interesante, ¿no? Sí. Porque parte así como de la base de ella decir, ¿saben qué? Yo sé que no que, que, que esta cuestión, yo sé que, que no sé qué, que no sé cuánto, que me tienen envidia, que. En fin. Que es como la hija del divorcio, que no se quiere como la enamorar. Hija del que divorcio, además como que, eh, eh, la, la hija de Adán, bueno, de Daniela y todo el proceso, así como, como un poco de desamor dentro de como que no se quiere enamorar y todo, como que está un poco dolida. Otra vez, olidad, otra, acá, no sé, quiero seguir escuchando para poder contar. <risa> Vamos a seguir escuchando a Cami <risa> <risa> y aquí estoy, aquí estaré, y no me iré, como que afronta. Y no no se va a ir. Vengo bajando de la nube donde me dejó, ahí me dejó tu envidia. Bailo tango con el miedo, me lo como a escondidas. Ya dejé que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez. A ver si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies. Soy la que perdió en un programa de cantantes. Tengo mm. dos ovarios y los pongo por delante. Soy lo que oh, soy. Yeah. Soy lo que es. Y los de valientes no me quitan lo cortés. Y aquí estoy, aquí estaré. Oh, hay toda la vida. Y aquí estoy. No. ahí teníamos la canción aquí estoy era, era como un poquito eso que señalaba yo no aquí estoy hija del divorcio perdido en un, en, en un programa de, de cantante y qué tanto aquí estoy ¿Y qué tanto ¿Y aquí estoy? estoy claro y qué me, qué me vaya a decirme qué me vaya a decirme si aquí estoy soy, ya aquí sé. estoy sí aquí estoy sí. como afrontar todo no claro claro Afrontando igual que todo, usted así son todo. todas las aquí camis estoy. aquí estoy y aquí estaré muy, muy bien, digamos, estamos viendo que nos depara cambio. Ah, querida Rosa. Uno de los clásicos de Cami. Clásicos. Vamos para atrás. Vamos a contar la historia. Bajamos los niveles de Kami ahora ya. sí Más delicado qué impresionante, ¿sí? qué impresionante esa capacidad de Kami sí. De poner qué así como toda a la si la de delicada, Toda la ¿sí? intensidad de la voz A esa voz finita, delicada, sutil Yo no la Sus espinas me cortaban, no me importan. Querida Rosa, te vine a regar Con mis aremas. cuánto me hiciste llorar Cuánto me querías, llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida Rosa hoy te vine a mostrar, te vine a mostrar las marcas en mis manos, como paro el dolor, necesito otra flor, sin espinas por favor, querida rosa te vine a mostrar, Llegué tarde de esta más marchita y me dejaste solita, querida Rosa. Oh, querida. Quiebre de Cami, desde la intensidad, esa rudeza, ¿cierto?, de, de ponerse de imponerse ya frente al mundo aquí estoy, a bajar, cierto a la delicadeza y a lo sutil de querida Rosa. Vamos a ver si nos depara ahora. Es bonita, bueno, ahí dice, vamos a escuchar pena negra, pero es bonita, querida Rosa de, de Cami. Además, sí, me. Mire, hay gente que le podrá gustar o no Cami, digamos. Claro. Pero pero nadie puede negar que ella logra hacer unas sutilezas vocales que son impresionantes. Excelente. Hacer es, ese juego, ¿verdad?, cuando está con toda la potencia, que es casi un grito, a, sí. a esa finura que, que tiene en Querida Rosa, o ese jueguito que hizo al final como, como vocal, que es como que seduce, no sé. Es, es impresionante los registros que da Cami, eh, hasta dónde puede llegar y cómo los utiliza en, en sus canciones bonita así interpretación somos las Camis. así somos las Oiga, Camis está, están llenas de talento las Camis llenas de, Chile. de talento las Camis. <risa> <A ver. risa> vamos con Negra vamos con Negra de... para ver qué nos depara ahora, si ya nos ha llevado cierto, en este vaivén musical vamos a ver con qué nos depara. veamos Camis, de qué, qué se trata hay una que encuentro súper interesante la puesta en escena de Casa Parlante ¿eh? es buenísimo Casa Parlante Aquí se nota que es, es pandemia. Sí. Voy, a, voy a volver atrás, prima. Primero, yeah. para pa, pa decir mi, mi primera impresión. Ya. Yeah. Recordemos que, que, que Cami es una súper admiradora del folclore chileno y siento que en esta canción, en los primeros acordes que, que, que escuchamos, tiene harto de, como de, de raíz folk. Parece que se viene algo así como como más folk. Así que ahora sí, para pa escucharla desde el comienzo, porque yo justo hablé cuando estaba partiendo. <risa> vamos, vamos con... <risa> bueno, ahí usted, usted saca esa parte, coloca esta otra parte y después saca esta, esta, esta parte y vamos no, con... La... No, dejémonos, dejémonos llevar, prima, dejémonos llevar nomás. Vamos ahora sí con Pena Negra de Cami. <risa> Cuando el tuyo esté, mi corazón anda bien Roto está y yo también Te tengo en mis venas, tinta de mis letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena Prima, qué fuerte esas esa líneas de pena negra. Una pena negra que no estoy hecha para querer, dice Cami. ¿Cómo así, prima? ¿Es, ¿Es humanamente posible estar hecho para no querer? Desde el punto de vista eh, del desamor, el, el, el, como en el pic del desamor, yo creo que se puede sentir esa sensación del no querer. Pero, pero estar, estar hecho, para hecho para no querer o sea, de estar hecho para no querer por el desamor, finalmente ¿sabe eh, qué? No yo grande. siento que estoy hecho para no querer como Cami oh. que tanto. ¿por qué primo? ¿por qué siente eso? tiene pena no de me ve, no, pero no me va a pero primo no, no. Sí. <risa> Conmigo acá yo, destrozada, ando poco y nada, amo. solo aprendo si me vienes a mostrar. Mi corazón anda bien, siempre y cuando el tuyo esté, mi corazón anda bien, roto está y yo también. Te tengo. Tinta de mil letras, oigo los acordes al tocar tu pie. Los acordes al tocar tu piel y me da las pena, una pena negra, porque sé que no estoy hecha para querer. Oh. Uh, no está hecha para querer. Oh, sí, igual porque lo que pasa es que ella habla claro, desde, desde el sentimiento desde el desamor, desde que no está hecha para querer una pena negra, tal como lo planteé. <risa> oiga <risa> más, que, más allá de la, de la pena negra qué impresionante show se mandó Cami con Ay, un sí. guitarrista y un percusionista, nada más nada más más su voz que ella la, la hace volar pero por, por dimensiones inexploradas, su voz un guitarrista, un percusionista y se mandó el medio espectáculo tres canciones eh, espectáculo bien distintas entre sí además, una sí. Con, con, con más pachorra, otra muy romántica y esta tercera que era bien folk así como con harta fuerza con harta fuerza y de esa muerte partió con una intensa pero con una intensa como más ruda cierto más directa, más como aquí, aquí estoy aquí tengo, que tengo, aquí estoy que, claro, que van, claro Bajamos, ¿cierto? Y llegamos como a, a, a la, la querida Rosa. La Rosa. Con calma y terminamos con el dolor del desamor directo. ya que no estoy hecha para querer y todo. Entonces, ahí que somos tampoco, querer, que no sé. Estoy hecha para querer. Y terminamos esta cuestión aquí también, nomás. Y, y, se y, se y, acabó. Y, calma, no, esta no estamos, <risa> <No> estamos <risa> hechos <risa> para reaccionar <risa> no, a esta voz. No estamos hechos para reaccionar, así que ya cierra este programa, por favor, de inmediato. <risa> ¿Sabe qué más? Si quiere, nos da like. Si quiere, aprieta la mano. Y si campanita. quiere, nos suscriba, si, si quiere, quiere, nos sigue la mesa. ¿Sabes lo más prima? Y usted también. Si quiere, se queda. ¡Suébelo! ¡Suébelo!